¿Qué pasa, compitrenos? Hoy os traigo una actualización del tutorial de cómo conseguir dinero infinito, chicos. Ya sabéis que subí un tutorial explicando cómo se podían conseguir usando el subsuelo y las gemas rojas y azules. Pero muchos me habéis dicho que no teníais gemas rojas o azules, que cómo se podía hacer con otro tipo de gemas. Pues bueno, hoy os lo explico con cualquier... Tipo de gema, espero que me salga bien y perfecto Así que me pongo los cascos y vamos a ello A ver, lo primero, como bien funcionaba el otro tutorial Que si no habéis visto, bueno, lo tenéis por ahí eh, Tenéis que venir a Ciudad Pirita, ¿vale? En Ciudad Pirita tenemos que utilizar el, el kit de explorador Y bajar abajo para averiguar qué tipo de gemas nos intercambia el montañero ¿Vale? Así que bajamos Este montañero siempre está en la misma posición Esto es algo que no cambia, así que no os preocupéis Venimos por aquí y nos encontramos al montañero y le decimos, ¿Tienes gemas grandes? Tengo gemas grandes y quiero recibir objetos. Vale, gemas verdes nos viene perfecto porque es justo ni rojas ni azules, así que maravilloso. Si te pide gemas prisma también vale, si te pide gemas blancas también vale, tú tranquilo que lo vamos a poder hacer con cualquier tipo, pero quédate con cuál es la que te está vendiendo, vale, en mi caso son gemas verdes, te cambia gemas grandes por gemas pequeñas. Y lo que vamos a hacer en este truco es engañar al juego un glitch para que en vez de darnos 40 gemas verdes, nos dé 40 MTs 95 Esto ya lo veréis, será al final del tutorial porque es ya cuando has hecho todo el proceso. Así que de momento aquí hemos terminado, salimos de aquí y nos vamos a Ciudad Rocabelo. Una vez en Ciudad Rocabelo, chicos, lo que tenemos es que bajar otra vez al subsuelo. Esto es algo que no hicimos en el otro en el otro tutorial porque tenemos que comprobar un pequeño detalle del otro montañero, el montañero que nos cambia gemas pequeñas por gemas grandes. Vámonos a ah, en solitario, ahí está. Os voy a decir dónde está exactamente, que bueno, ya lo enseñé en el otro vídeo, pero bueno, tenéis que ir por aquí a la izquierda, bajar una calle, saltaros tres, no, dos calles, una, dos y la tercera a la izquierda y aquí está nuestro amigo el montañero número dos. Vale. Vamos a ver qué nos, qué nos da este montañero. Perfecto, en mi caso siguen siendo gemas verdes en sintonía con el otro montañero, eso está claro. Pero imagínate que no son gemas verdes, porque las gemas verdes son diferentes, son, funcionan igual que las rojas y las azules, ya que hay una peana que podemos cambiar por estas gemas. Pero imagínate que me, que me está pidiendo prismas o me está pidiendo gemas blancas, ¿vale? Aquí. Pues lo que tendréis que fijaros es en qué gema hay justo debajo, ¿vale? Justo aquí. En mi caso, la que está debajo de las gemas verdes son blancas. vale. Lo veis aquí debajo justo de mi cámara. Son gemas blancas. En el caso del que tenga aquí gemas blancas o gemas prisma, lo que tendrá debajo serán eh, o gemas rojas o verdes o azules. Eso es lo importante. Os tenéis que quedar con ese porque ahí va a estar el truco, ¿vale? Hasta aquí esta parte. Ahora sí nos vamos a comprar una peana para intercambiársela a este hombre y que nos deje gem las gemas correspondientes. ¿Ok? Ahí está. Y ahora nos vamos al centro comercial. Subimos a la tercera planta, que es donde nos venden las peanas que le podemos dar a este buen hombre. ¿vale? Y piso 3. Perfecto. Si tenéis gemas verdes, lo que tenéis que hacer es hablar con esta chica de aquí y comprarle la peana trapezoidal XS. Esta peana... Se intercambia por gemas verdes. Con que compréis... Bueno, yo tengo... Tengo muchísimo dinero, pero bueno. Con que compréis... Vamos a poner 100. Con 100 ya vais a conseguir muchísimo, muchísimo dinero. Luego lo podéis repetir tantas veces como queráis, ¿vale? Voy a comprar 100 por tener. Ahí está. Porque yo soy gemas verdes. Pero si tenéis gemas eh, gemas rojas o gemas azules, tenéis que hacer lo mismo que se hizo en el, en el anterior. Recuerdo... Eh, no me refiero a la gema que os cambia, sino a la gema que estaba debajo, ¿vale? Los que tengáis la gema rara, la prisma o la blanca, os tenéis que fijar en la que está debajo, que será o roja o verde o azul. Si es roja la que está debajo o azul, si es roja, tenéis que comprar peanas cuadradas. Si es azul, tenéis que comprar peanas circulares. Esto es importante, no hay otra forma. En, en el centro comercial solo se pueden conseguir o gemas rojas o verdes o azules, así que si os salen en, las, en el cambio principal, prisma o blanca, tenéis que hacer un truco extra, que es con la que está debajo. Así que si la que está debajo es azul, cogéis esta. Si la que está debajo es roja, cogéis esta, ¿vale? Y ahora volvemos, ahora sí, a por ese montañero. Pido perdón si estoy siendo un poco pesado, si estoy siendo un poco repetitivo, pero es que quiero que se entienda bien... Porque no quiero que nadie se, se despiste, ¿vale? Perfecto, salimos de aquí y ahora nos volvemos al subsuelo en solitario y buscamos otra vez a este montañero. Tenemos que intentar conseguir tantas gemas grandes como podamos. Aquí está el montañero de Ciudad Rocabelo, hablamos con él y ahora vamos a darle estas peanas que hemos comprado. Fijaos, me voy a quitar de en medio porque estoy ocupando la mitad de la pantalla, me subo un poquito para arriba... Si yo le doy una peana cuadrada, me va a dar gemas rojas. Si yo le doy gema, eh, la peana circular, me va a dar azules. Pero si le doy trapezoidales, me da verdes, que es lo que me interesa. vale Así que las vendo todas. Perfecto. Trato hecho. Trato hecho. Y ahora conseguimos todas las gemas verdes que me interesan. En vuestro caso pueden ser azules o rojas. No lo sé. Cada uno lo que tenga. Y ahora recibir objetos. Vale, mucho cuidado en este paso. Lo voy a hacer despacio. En mi caso, que es gemas verdes, tanto como si es rojas o azules, pero básicas. Es decir, si aquí te pone gema roja, verde o azul L, solo tienes que cambiar directamente, hacer el intercambio, ¿vale? Como voy a hacer yo ahora mismo, ¿no? Yo cojo y se las cambio todas directamente, ¿vale? Sin ningún problema. Pero si lo que tienes aquí, en vez de gema verde, es gema prisma o gema blanca, tienes que irte a la de abajo que te he dicho antes, que será roja, y hacer el glitch. ¿Cuál es el glitch? Pues pulsar la A y arriba a la vez. Placa. Y entonces... Te va a reconocer esas gemas rojas o azules y te las va a cambiar por las gemas prisma o por la gema... Mmm, la que sea a cambio, ¿vale? Te va a dar un mogollón. Así que por eso ni te preocupes. Entonces, tienes que hacer ese truco. A mí no me funciona ahora mismo porque no tengo gemas blancas, ¿vale? Esto es importante. Si tuviera gemas blancas, podría hacerlo. Pero eh, os pondré un vídeo encima de un, un youtuber inglés que lo hace así, ¿vale? Tienes que hacer el glitch. Plap, engaña. Aquí no ha funcionado. Ahí, ahora sí. Engañas al juego para que te cambie. Las de abajo por las de arriba. Yo en mi caso no lo necesito. Tengo gemas verdes, así que directamente se las cambio. ¡Pum! ¿Quieres gemas verdes? Estupendo. Las he cambiado todas. Absolutamente todas. Me ha dado 44 gemas grandes verdes. Maravilloso. Nada ah, maravilloso! Pues ya está, con esto salimos de aquí y vamos a terminar el glitch. Ya estamos de nuevo en Ciudad Pirita, vámonos otra vez al subsuelo, a ese montañero para hacer el truco final. Ya sabéis que el truco final, si visteis el vídeo anterior, consiste en hacer el glitch que os acabo de explicar y engañarle para que nos dé las MTs. Así que, montañero, hermano, traigo tus gemas verdes, compañero, ahí está. ¿Quieres hacer un trueque? Sí, quiero recibir. Y entonces, volvemos a hacer el glitch. Ahora mismo yo tengo 44 gemas grandes... Entonces me daría 40 gemas pequeñas por cada una de esas grandes, lo cual... No, por cada tres de esas grandes, perdón, que lo he dicho mal. Entonces, lo que voy a hacer es que por cada tres de esas grandes, en vez de darme 40 gemas pequeñas, me dé 40 MTs 95 que es una barbaridad, ¿vale? Así que pulsamos la A y hacia arriba a la vez. No ha funcionado. <risa> Ahí está, vale. <risa> Perdona que me ha costado un poco hacerlo, ¿vale? Cada gema que yo le vendo cuenta como... Bueno, cada cambio que le hago cuenta como tres gemas que yo tengo. Como tenía 40 y pico, me va a dejar unas 15. Unas 15, perfecto, que son como 45, ¿no? Estupendo. Pues 15 de estas me da 200 MTS 95, que es una barbaridad. A cambio de 15 gemas verdes. Nada, estupendo. Estupendo. Estupendísimo, ¿y con cuántas me he quedado? Con cero, porque justo, estupendo No son 15 gemas verdes, serán 45, pero bueno, es que hemos liado el juego con el glitch Así que chicos, con estas 200 MT's, ahora sí, ya podemos hacer el truco Si tenías gemas prisma, ya las has conseguido y puedes hacer lo mismo Si tenías gemas blancas, ya las has conseguido y puedes hacer lo mismo Con este truco, puedes engañar al juego perfectamente Así que chicos, podemos salir de aquí Ir a la tienda que está justo arriba y venderlas exactamente igual que con el truco anterior. Espero que se haya entendido. Espero que el que tenga gemas prisma, gemas de lo que sea, pueda hacerlo. Porque creo que con esto ya lo tendrías. Así que espero que haya servido. Vamos a venderlas. Nos vamos a las MTs. Era surf, ¿no? Aquí está. Madre mía, 210. Ahí veis. Muchísimo, muchísimo dinero. Con todo esto que he conseguido, podría volver a repetir el truco tantas veces como quisiera. De hecho, voy a vender... Vamos a vender 200.000. Para que veáis que llego al máximo de sobra, ¿vale? Y me puedo guardar unas cuantas para... Para futuro, ¿vale? Me guardo esto, mira, llego a 999.999 .999 de sobra. Y tengo incluso MTs para vender en un futuro, ¿es? Increíble. Así que nada, compañeros, espero que os haya servido a todos esos que no supierais hacerlo con las gemas que no sabíais. Si tenéis cualquier duda, podéis dejarlo en los comentarios o en mi Discord o en mi Twitter, que lo tenéis siempre ahí abajo. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado. Dejad un super like de compitón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.